Desde que nacemos aprendemos por imitación. Durante la infancia vamos observando todo aquello que hacen las personas que hay a nuestro alrededor y vamos probando las cosas que vemos hacer. Esto es lo que nos permite avanzar. Y una vez dominamos nuestra imitación, empezamos a generar nuevas invenciones, adecuar las cosas a nuestras necesidades para mejorar aquello que hemos observado. Cualquier nueva idea es una suma de muchas pequeñas ideas que hemos ido viendo a lo largo de nuestra vida. Por eso también, en lo que respecta a la comunicación, es importante observar qué está haciendo la gente que lo está haciendo bien. ¿Tú te fijas en qué hacen y cómo lo hacen esas organizaciones que para ti comunican de forma ejemplar? Lo hagas o no, si te interesa, nosotras lo hemos hecho para ti. Y nos hemos fijado precisamente en esas que han logrado salir de la endogamia comunicativa y llegar al corazón de la gente de la calle. Te vamos a explicar cómo y por qué lo están petando algunas organizaciones como La Falleda, Patagonia o Es Imperfect de Espigolado. Si quieres saber más, descárgate el audio que vas a encontrar en la descripción porque ahí vamos a profundizar en este análisis. Yeah.